Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Haciendo que esta tarde lluviosa se convierta en la mejor tarde de tu vida. Y eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros elegimos el día que queremos vivir, la noche que queremos pasar, y la tarde que queremos disfrutar. Pero en este eh, lineamiento, podríamos decir, no estoy sola, porque quien vive siempre la mejor tarde de su vida, es decir, el mejor día de su vida es mi compañero, mi amigo desde Entre Ríos, el coach Jorge Burnea, a quien le damos la bienvenida en la Tarde Mix en su espacio de educación financiera. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Eh, bueno, como siempre, feliz de estar en este espacio. Eh, un poquito dejando de lado lo que es este, la, la parte okay. financiera y yendo un poco al ser. Este, sabes que somos coach ontológico y de eso se trata, de, de poder accionar en el ser. Así que bueno, en este momento difícil que estaba pasando toda la humanidad, estamos acompañando desde ese lugar. Y esto es lo Así. bueno, ¿no? El estiramiento que cada uno hace desde su lugar para poder adaptarse a este cambio ¿no? mundial. Tal cual, tal cual. Y realmente lo que vos decís, este cambio mundial hoy lo vamos a tener muy, muy en cuenta, porque realmente es un momento de gran cambio, es un cambio increíble que, que la mayoría de la población no está viendo, no está viendo, son es, es momentos que se están jugando muchísimas cosas, muchísimos intereses en el mundo, y bueno, un poquito sobre eso vamos a reflexionar hoy. Bueno, a mí me encantó lo que vos la propuesta que trajiste para hoy, que es esto stop, stop al miedo. Eh, no permitir que el miedo tenga control. Sacar el control remoto al miedo. Exactamente. Y, y para eso primero, para empezar, tenemos que hablar de qué es el miedo. Uh -huh. Porque el miedo es una emoción, una de las emociones más fuertes del ser humano. Y como todas las emociones y todas las cosas no son ni buenas ni malas, ¿no es cierto? El miedo viene a advertirnos, nos viene a hacer una advertencia de algo que, que nos, está, nos está amenazando o nos está eh, eh, trayendo algún problema. Entonces este, ese miedo surge como emoción para advertirnos de eso y bienvenido sea ese miedo, que no estaba ni bien ni mal, simplemente lo que nosotros hagamos con eso, porque el miedo... El miedo es una de las de las emociones que pueden paralizarnos, que nos, nos, nos llevan a una situación de que no nos podemos mover. Eh, por ejemplo, si, si nosotros vemos una víbora, un ejemplo, que estamos a punto de pisarla, el miedo hace que toda la sangre de nuestro cuerpo fluya a las piernas, y tenemos una reacción de, de disparar, de alejarnos, porque esa es una de las características, el miedo nos va a alejar del peligro, nos advierte y nos nos quiere proteger de eso. Pero eso está basado en, toda nuestra, en, en nuestro inconsciente de todo ese mapeo que tenemos adentro de cómo ir reaccionando. Entonces todos los conocimientos que nosotros tenemos, toda la información que está en nuestro, en nuestro inconsciente, todo lo que vamos asimilando desde nuestros padres, desde nuestros ancestros, y todo lo que nos llega de información y que nosotros vamos tomando como cierta, es la que produce... Eh, esos, esos botones a los cuales reacciona el miedo. Entonces, eh, nos viene a advertir, y eso es lo que tenemos que ver, qué vamos a hacer con esto. Lo peor que podemos hacer es paralizarlo y, y es justamente un momento que yo quiero traer a reflexión, porque se escucha tanto, escuchamos tanto, hay tanta, tanta, tanta información de las compilaciones, de los americanos, de los chinos, de Trump, del... Eh, y de Bill Gates y de, la, de todo esto. Y yo quiero eh, llevar un, un momento de reflexión y de conciencia, porque nosotros hemos sido educados, en, como hablamos en la educación financiera, en la era anterior, en la era de la industria, para ser empleados. Nos formaron, nos, nos encuadraron, y la educación entera que recibimos nos prepararon para esa era. Y después de la era viene la era de la información y hoy eh, nos están preparando para esa era de la información, para la era de la informática y estamos este, atravesando un momento muy difícil porque está toda esta nueva tecnología del 5G, de las vacunas, de, las, de los nanorobots y todas estas cosas y detrás de todo esto hay eh, proyectos y sueños y, y proyectos de personas que creen que, que tienen la verdad y que quieren manejar el poder en el mundo y hay luchas que se están llevando a cabo y son estas luchas que nosotros vemos y no sabemos cuáles son los buenos y cuáles son los malos ni son buenos ni son malos, cada uno tiene su forma de, de querer llevar adelante su propio proyecto, su sueño pero en ese sueño todos nosotros somos parte y muchas veces nos afecta porque no nos tienen en cuenta. El tema, por ejemplo, de las vacunas, eh, es un tema que tenemos que tomarlo eh, como ciudadanos y reclamar que las personas que están manejando salgan del interés económico y podamos ver realmente qué, qué es la vacuna. Estuve escuchando hoy justamente a la doctora Alejandra Alejandra Chiapano, con doble T, Ajá. El que la quiera buscar es una pediastra especialista en vacunas y nos cuenta la verdad de la vacuna. Entonces, eh, hoy por hoy es un momento muy complicado desde su punto de vista. Yo lo interpreto, no lo juzgo ni digo que es cierto, pero sí esa información me mueve en muchas cosas internas. ¿Por qué? Porque se supone que nos están este, modificando el ADN para crear una raza mejorada. Y eso ya no viene con la naturaleza del ser humano, eh, como es también todo lo que es transgénico, todo lo que es modificado genéticamente, y es lo que hoy se está supuestamente buscando, hacer el humano transgénico, modificar nuestro ADN para mejorarnos. Entonces yo no, no sé, yo estoy, soy humilde, eh, simplemente soy un observador de la realidad de las cosas que pasan, y quiero llevar esa, esa, esa conciencia, que la conciencia es lo que ilumina la mente, que está fuera de la mente, es lo que ilumina la conciencia a las personas, porque estamos en la era de la conciencia, este paso cuántico que vamos a dar. Esa conciencia a cada persona que pueda ser eh, partícipe de la decisión de qué quiere hacer con su vida. No que seamos un rebaño, sino que podamos tomar, y en eso es fundamental que nos informemos. Entonces yo los invito a todos que, eh, que puedan escuchar, que puedan ver, la información está accesible en todos lados. Estuve escuchando hoy a Rafael Palacio, que es un español, que denunció todo el... Eh, eh, todo lo que está articulando China con todo este mecanismo y cómo está insertado en todo el mundo y cómo es una, es una guerra mundial, como la plantea todo el mundo. Y su video estuvo eh, 20 minutos en YouTube y fue bajado, lo, lo eliminaron. Pero hoy por hoy no se puede tapar el sol, o sea, lo volvió a subir, lo vuelven, lo vuelven a consultar, lo llaman de las radios y esto es público. Entonces, el que quiera escuchar puede escuchar, el que quiera saber puede saber. Hoy la verdad salió a la luz. Y es para el bien de todo, para evolución de la evolución de la humanidad. Entonces, eso es lo que yo quería llevar hoy, porque es un compromiso de coherencia entre lo que yo digo, hago y pienso. Y lo quería transmitir porque es un momento de responsabilidad sin tomar partido, sin decir de, de que, de, que los chinos, o que los americanos, o que los illuminati, o quien quieran echarle la culpa a, a Bill Gates, a Donald Trump, o a la a la Organización Mundial de la Salud, que hoy está siendo la que está, está más expuesta porque debería ser la que cuidara todos estos, estos problemas que sucedieron y que no lo hizo. Y que se ve el trasfondo, que es económico, entonces es como que se desprestigia eso que nosotros creíamos que era sagrada, que era la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas esas cosas que están en, en tela de juicio hoy, yo las quiero poner a consideración de todos los de toda la humanidad para que salgamos del miedo porque el miedo justamente es una emoción que se ha utilizado durante toda la humanidad primero inyectando el miedo para después ofrecernos una solución y sabemos que detrás de esta de esta de este yo digo, yo digo la pandemia porque no la considero una pandemia, sino la pandemia. Detrás de este plan hay, un, hay intereses económicos, hay intereses eh, muy, muy grandes que yo no alcanzo a dimensionar. Jorge, eh, yo entiendo todo esto, lo que vos decís, y comparto 100% que eh, hay mucho más atrás de esta pandemia, ¿no? Como vos, de, como vos digas. Hay mucho más atrás que no alcanzamos a saberlo y que tal vez nunca lo sabremos, pero que existe, existe. Pero esto, el virus está, esto pasa sí, sí. y no tenemos que dejar de cuidarnos y de tomar las precauciones necesarias. Eh, absoluto. Quise aclarar el esto, absoluto. porque más allá, como vos dijiste, no tomo parte de una, de un lado o del otro, qué será verdad, qué será mentira cada uno individualmente sacará sus propias conclusiones. Eh, más allá de esto, en mayor grado menor grado, esto está. ¿Quién lo hizo? No lo vamos a saber. ¿Qué es lo que va a pasar? Tampoco lo vamos a saber. Pero en este, mientras tanto, y lo que sí podemos saber, tenemos que tomar las medidas correspondientes, cuidarnos porque está y en muchos casos es mortal y por eso se llamó que es una pandemia. ¿no? Exactamente. Nosotros hoy tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestras familias, hacer lo que nos digan que tengamos que hacer para protegernos, y sobre todo para ser, eh, para ser solidarios y proteger a los que están expuestos. Entonces cuidarnos. Esta revolución no es una revolución de salir a, a, a gritar o a hacer todo lo contrario, a generar el caos. No, yo creo que la revolución tiene que ser eh, de conciencia de tomar conciencia de qué es lo que está pasando, aprovechar este tiempo que tenemos para informarnos y para poder tomar decisiones. De poder tomar decisiones. Eh, yo estaba leyendo también las estadísticas, no las voy a dar, pero son, son alarmantes. Eh, en lo que va del año murió más gente por la gripe estival o por la gripe común que por el coronavirus. Pero no importa eso, esa estadística. Cada pero uno también va. tiene yo un no, porqué porque sí. eh, está controlado, es, está, es como que tiene la atención de todos los centros de salud, tiene la atención de todos los trabajadores de la salud, entonces este control está, porque si esto no tuviera controlado estaría pasando lo que pasó en Nueva York, lo que eh, pasó en Italia, lo que pasó en, Chile, en China, eh, sí. está Yo, controlado. Eh... Yo simplemente yo quiero acompañar este proceso, de hecho yo no salgo de mi casa, hay ejemplos absolutamente con todo, y animo a todos a que hagan lo que tengan que hacer, porque tenemos que, que responder. Lo que quiero es que cada persona pueda tomar conciencia del momento que se está viviendo y los intereses que estamos jugando. Claro. Porque también, Cari, podemos ver que de hambre en el mundo se muere mucha, mucha, mucha, mucha más gente que por el coronavirus. Pero como no hay intereses económicos detrás, no se hace absolutamente nada. Y acá detrás de la vacuna y de todo lo que hay, muchísimos intereses económicos y también hay otros intereses políticos que no vamos a hablar porque empieza a, a mezclarse absolutamente todo en esta guerra económica que se está jugando en el mundo. Que se, que se está jugando justamente el poder del, del mundo, del manejo de la economía del mundo con esta situación que uh -huh. es un caos y que nosotros estamos en el medio. Entonces, no necesariamente tenemos que tomar partido, simplemente tenemos que elegir nuevamente, como decimos desde la ontología, desde, de ir hacia adentro, ir hacia nosotros mismos y poder decidir por nosotros el hecho de, de la información que recibimos. No todo es cierto, no todo es mentira, entonces que podamos empezar a tomar conciencia de la información y poder a, a ver todas las campanas que suenan, poder escuchar y ver qué es lo que cada uno piensa. Que no seamos un rebaño que nos vayan a llevar a todos a meternos una vacuna, que los expertos hoy por hoy están diciendo que es una vacuna que nos va a modificar el ADN, que nos trae un montón de problemas, que de hecho la Argentina es uno de, de los países que más vacunas tiene. Y no digo que esté mal ni esté bien, simplemente que las personas que tengan que investigar, investiguen más allá de la plata que le, que le dan los laboratorios o de los incentivos que tienen los médicos para ordenar la vacunación. Entonces, que es sacar todo lo que sea económico, porque este es un momento de la humanidad que estamos transitando, que es un salto evolutivo, donde está cambiando muchas cosas. Y el tema del dinero eh, vamos a tener que, que verlo hasta dónde. Porque el dinero, como yo dije, es necesario, pero no puede ser este, el, el valor máximo que tengamos en, el, en, la, en la humanidad. Tenemos que priorizar la solidaridad, eh, el, el, el sentirnos uno con todo el universo, con las plantas, con la tierra, con los animales y con los con nuestros propios hermanos, entonces vamos a ir priorizando por encima del dinero. Y eso es lo que yo invito a todos en este momento, por eso digo stop al miedo, que el miedo no nos paralice, que el miedo nos anime a ser conscientes, a saber en qué mundo estamos viviendo. Hay cosas que no podemos modificar, que son demasiado fuertes, pero por lo menos que sepamos qué es lo que está pasando en el mundo. Porque también están las libertades individuales y no queremos que, no queremos, eh, o sea, en este momento te, estamos ahí como cautivos y yo creo que hay que seguir así hasta que esto termine. Pero no podemos eh, entregar nuestra libertad, ni el control de nuestra privacidad y todas estas cosas que se están jugando en este momento. Entonces a eso los invito a las personas que, que se informen, que investiguen, que lean mucho más allá de lo que se se ve en el noticiero y que permanentemente nos están cargando y cargando y cargando. Esa es la invitación, que el miedo no nos paralice, que podamos eh, gestionar esa emocionalidad para saber que, qué es lo que nos viene a mostrar y cuál es el verdadero peligro. Y que podamos eh, reaccionar a ese, a ese miedo tomando las decisiones que cada uno crea conveniente pero que sea mi decisión, la decisión consciente de lo que está pasando y, y dónde quiero estar. Tal cual. Bueno Jorge, como siempre, muy lindo realmente escucharte y aportar en este momento tan especial que el mundo está viviendo un poquito de, de esto, ¿no? De, de este stock, como vos decís, eh, y no darle sí, y, control al miedo. Y, y no no tengo una, una visión de cuál es, eh, qué es cuál es el bien, cuál es el mal, cuál es todo eso. Uh -huh. Yo solamente pienso que si nosotros anteponemos a cualquier decisión que tomemos el amor, o sea, si no afectamos a nadie, si no perjudicamos a nadie, eso es lo que está bien para mí, ese es el análisis que yo hago siempre. Entonces esa es la invitación, de poder tomar conciencia de que no podemos dañar más a nadie, a nadie, ni a la tierra, ni a los animales, ni a las plantas, ni a nuestros hermanos. Entonces, que esta guerra, si es una guerra, como se dice, que es la tercera guerra mundial que se está haciendo, en en silencio, que nosotros podamos tomar eh, partido por, por el amor, por lo que hace bien, por lo que no afecta a nadie, ni a nada, y que podamos co-crear esa realidad que todos queremos vivir, ese mundo mejor. Tal cual. Todos juntos. A eso es simplemente. Todos juntos. Gracias Jorge eh, por este lindo mensaje y nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, en tu espacio de educación financiera. Gracias, Cari. Un, eh, un abrazo. Saluda a toda la gente de la radio y también a toda nuestra audiencia. Así será. Jorge Burnett, en la tarde de Mix, acá en el Magazine de, radio, de la Radio. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, haciendo de esta tarde lluviosa la mejor tarde de tu vida. Ya venimos.